Buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Como este es un canal de enseñanza y estamos en vacaciones, lo que vamos a hacer es fomentar las vacaciones. Esta vez no te voy a enseñar nada, simplemente te voy a mostrar algo y voy a ver cómo hago para que accedas a este material. Nosotros tenemos un canal que se llama, bueno, es el Grupo Entropía Binaria, Grupo Guión Bajo Entropía Binaria en Telegram, y ahí intercambiamos datos entre usuarios. Es un, es un canal dedicado... En, es un canal de Telegram dedicado al canal de YouTube. Si querés, metete ahí y te orientamos sobre cómo hacer para conseguir estos juegos. Estos juegos pese a que algunos tienen, yo qué sé, 70, a ver, son de 1970 algunos de ellos, ¿está? Así que hacete una idea de la cantidad de años que tienen, 50 años a veces, pero las empresas siguen y siguen y siguen y siguen este, succionando derechos de autor, no se sabe hasta cuándo, con jueguitos que si no fuera por canales como este, tú tal vez no los conocerías. Es decir que ahora Atari a mí me debe, y como me debe, no va a tener problema en que yo pase alguno de, los, de estos jueguitos a la gente del canal a ver si nos entendemos gente de atari vamos arriba vamos arriba que estos juegos son eh, de 4 bits y tienen 50 años a ver si nos dejamos de, de poner exquisitos con esto así que te voy a mostrar un montón de juegos de atari medio rápido y voy a ayudarte a ayudarte a que los puedas conseguir ¿ta? pero tenés que meterte en el canal esto no es chantaje esto es porque esto tiene cuestión de derecho de autor y demás y bueno eh, Arriba, si querés conseguirlo, te metés en el canal, conversamos con los usuarios, siempre alguno va a tener una respuesta para vos. Bueno, vamos a empezar ahora. Esto es un emulador. Esto es un emulador de una máquina, de una consola, una de las primeras consolas y de las mejores, que se llamó Atari 2600. Este es el icono y el símbolo de, de esa empresa, de la empresa Atari y sobre todo de esa consola, que fue la, la, que, le, la que hizo que Atari saltara a niveles estratosféricos, a nivel de, de, de empresa tecnológica, ¿verdad? Esa consola fue una pegada brutal. Yo tuve la oportunidad de tenerla si puedo la voy a conseguir de vuelta, pero bueno es una consola que tiene muchos años ya y solamente se consigue usada y con 45 años de palo encima, no es nada fácil, ¿tá? bueno vamos, vamos a por él. Eh, primer juego que te voy a mostrar, ¿cuál es? acá tengo eh, todo lo que quiero mostrarte para vos tengo primero que nada plataforma Jungle Hunt, vengo acá y pongo Jungle Hunt a ver, vamos de una, ahí pimba, al Jungle Hunt, vamos arriba bueno eh, con F2 empezamos el juego y después movemos, hay que ver bien con qué teclas movemos, a ver si es con arriba, abajo no, WS, no eh, 8, 5, bueno no sé, acá a ver, con espacio, bueno muy bien solamente con espacio, lo que quiero hacer es, es que el tipito suba y no me está respondiendo eh, no sé si, no, no sé qué onda bueno está, vamos a tratar de jugar así capaz que no, no sube el pibito simplemente, yo ya hace muchos años que no juego a esto, o sea que puede que Puede que yo me esté olvidando de cómo es la, la, la mano. Ahora nos vamos a enterar en la medida en que vayamos jugando. Jungle Hunt, ¿está? No ando tan mal después de tantos años, ¿no? ¿Qué decís vos? Medio repetitivo ahí la cuestión. Te voy a hacer esperar un poquito para llegar a la pantalla siguiente, porque el juego la amerita. A ver ahí. Tuki, vamos arriba. Anda bastante bien el, el profe. ¿Sí? A ver. Bien, bien, bien. bien. Ahora sí. Ah, recién ahora puedo comprobar. Bien. Diving Acá la cuestión es A ver si tiene Esto tiene No tiene el cuchillo ¿no? Ah, bien, bien, bien Diving Quiere decir la cantidad de tiempo que te queda con... de aire está Vamos a tratar de matar unos cocodrilos A ver, a ver si podemos, a ver si podemos Tomá, papá Con la barra de espacio sacas el cuchillo y lo matás Tomá Tomá Uh, tuve que respirar Bien, bien Está entretenido esto, ¿eh? Después de tantos años, la verdad que volver a jugar a esto es algo maravilloso. La, la historia consiste en que no te maten y quizás no los tengas que matar cuando están con la boca abierta, porque si no, bueno, ahí me arriesgo mucho. Que no se termine el aire, que no los mates con la boca abierta por las dudas, no me acuerdo qué pasaba con eso. Eh, está bastante bueno el juego, te digo, la verdad que hoy, en el año 2022, jugar un jueguito de esto de 4 bits y que se sienta la sensación de que está bueno el juego, eh, no es para, para menos. A ver esto saltamos ¡uh! se muere saltando, se muere de hambre el tipo. <risa> qué bueno que está, qué bueno que está. A mí me trae muchos recuerdos, así me, me puedo agachar. Sí, genial, te puedes agachar con flecha abajo. Saltás con saltás con la barra de espacios. Bueno, casi casi muero ahí. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a tener que todavía me acuerdo, el profe todavía se acuerda, puedes jugar todavía. Eh, después, si te lo llegas a si te llegas a conseguir este, estos jueguitos y el emulador... El emulador es eh, open source, es código abierto. Está como todo lo que yo muestro. Eh, nada más que los juegos pagan derecho de autor todavía. Aunque usted no lo crea. Está, y me la tenían que dar, obviamente. No estaba prestando mucha atención tampoco. He eh, de reconocerlo. Estoy más preocupado por el largo del video que por otra cosa. Pero bueno, vamos arriba. Eh, pero venía bien y ahora te estoy ligando horrible. Bueno, si sí, pierdo del todo... Si pierdo del todo, no te muestro más. Esa es la regla. O sea, no te muestro más este juego, ¿no? Pero te muestro otros. Oh, piti, ¿Y esto qué onda? ¿Cómo era? ¿Había que saltarlo este loquito? Me acuerdo todavía. A ver. No, este me, me la va... ¿Qué hago con esto? ¡Opa! ¡Pude! ¡Bien! ¡Arriba! Pero no quiero que venga otro, porque va a ser difícil. Me parece que va a marchar antes de poder mostrarte mucho más. Salí loco, dame tranquilo, ya te pasé paseo. Respetar la regla del juego, loco. Ya una cosa, está de vivo, te rompe la cabeza, también. ¿Está? Ya está. ¡Epa, mira qué bueno! Es un juego para heterosexuales, eh, nada más. Los somos no pueden jugar a este juego. ¡Qué horrible, che! ¡Qué horrible! Siempre va con buena onda. Los que me conocen saben que va con buena onda. ¿tá? Bueno, bien. Ahí estuvo el Jungle Hunt. ¿tá? No te voy a mostrar más por ahora porque quiero seguir con otros juegos. Se siente muy bien la, la sensación de, de jugar con esto. ¿tá? Montezuma's Revenge. Este es un juego hiper mega recontra difícil. Eh, Montezuma's Revenge. Panama Joe también. Pero yo le voy a decir Montezuma's Revenge porque es la, la, la venganza de Montezuma. Este es un juego para eh, delicaditos. ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? que Siempre con la nota de humor. Que apenas te caes a algún lado, apenas tocas algo, morís. Esto no tiene, no tiene ningún tipo de, de, de tolerancia, a este juego. ¿tá? Pero está excelente, es dificilísimo, está excelente. Esto que está abajo del Panamayo del del, bueno, del Panamayo que en realidad Montezuma es, es quien se va a vengar, porque este es un arqueólogo o es un, asalta, un asaltador de pirámides, que se roba todo lo que hay en las pirámides. Entonces el espíritu de Montezuma viene como a vengarse del. Entonces vos estás peleando contra el espíritu de Montezuma todo el tiempo. Eso es como una cinta transportadora. Mira, voy a bajar. ¿Ves que se va para el costado solo? ¿Se va para la izquierda? Si yo lo dejo, bueno. Yo voy a la derecha y voy a saltar esa liana que está ahí. Bien. Ahora voy a saltar de vuelta. porque si, mira qué pasa si me, si me tiro para abajo. ¿Ves? Parece que no, pero morís. Entonces vamos para acá. Vamos para acá. Vamos a esperar que se vaya la calavera esa. Y la vamos a saltar, obviamente. A ver, está difícil saltar. Yo sabía, está difícil. Y empezaste todo de vuelta, aparte. Lo bueno es que cuando vos eh, tropezás con un monstruo o algo así, la máquina lo saca al monstruo, lo elimina. ¿tá? Ahí tenés una llave. esa si llave te abre una de las puertas, la de la derecha y la de la izquierda. A ver, vamos a abrir la de la derecha. Si puedo, obviamente, si puedo. Bien, ahora la gasté la llave. Ya tengo que conseguir otra para abrir otras puertas que se van a ir... Eh, mostrando ves por ejemplo acá no puedo pasar no sé si es una puerta eso o una barrera pero bueno te explico lo que es a ver esto mira una especie de espada ahí no sé qué onda vamos a ir para la derecha bueno ahí hay unas barreras está bueno usar el truco del dedo vos pones el dedo en el lugar en donde está la la, la barrerita esa que es lo que voy a hacer yo que me disculpen pero bueno tiene cierta tolerancia o al vez que el gorrito está tocando ahí pero de todas maneras la máquina te deja así que Bien, arriba. Vamos a tratar de agarrar la llave. Sí, estaba clavado, dijo Cañete. 4 y 2 son siete. <ríe> Hacé la cuenta vos. Bien, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, hay que concentrarse acá. Vamos arriba, ¿qué está pasando? Sí, seguro. El largo del video, el largo del video, olvídate del largo del video. Ay, ay, ay, ay. Hoy la gente quiere todo rápido, todo cortito y contundente, y no es así. Lamentablemente no es así, pues no se puede hacer así nada muy bueno, digamos. Bueno, acá está muy complicado esto, pero me voy a tirar igual. Y ahora... Bien. no para abajo. Ah, mirá qué interesante. Mirá qué bueno que está. Oh, está genial. Porque ahora tengo que pasar. Tengo que bajar y pasar enseguida. Epa, qué onda. ¿Eh? ¿Qué nivel? No, no, no No me gustó esto Está bravo esto, porque tengo que pasar así Me va a caer, seguramente me voy a caer Bien No sé qué agarré ahí Pero algo agarré Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás Pobre la cucaracha, bueno, vuelvo entonces, no sé Ay, va a estar bravo esto. Está. Pensé que estaba la escalera para arriba y me quise agarrar de ella. Bueno, el segundo que te muestro, Montezuma Revenge. Ahora vamos por Berserk. A ver, sí, está bien, Berserk. Parece que está muy bueno también. Es más fácil de jugar, me parece. Berserk. Ahí. Bien, vamos arriba, con F2 empezás el juego y después te mueves con las teclas de movimiento del cursor o con W, A, S, D, o si no, en todo caso, en el peor de los casos con el teclado numérico 8 y 2 van para arriba y para abajo y 4 y 6 para derecha e izquierda y el 5 dispara espero que no sea tu caso porque es lamentable ese tipo de movimiento pero bueno a ver, con la barra de espacios disparás o con control simplemente apuntás para un ¡Ay! No, no podía tocar la pared, no me acordaba no podés eh... A ver Toma Gil Toma Gil Toma Gil No puedes tocar los bordes Y ellos tampoco Obviamente que tampoco Pueden tocar tus balazos Puedes disparar ah, no, no, no, no. Podés disparar en diagonal También Vamos a tratar de hacerlo bien Esta vez Bien Bien Ahora vamos a irnos para abajo I'm going down, como el de Bruce Sprinting, como el tema going down de Bruce Sprinting, excelente, un temazo No sé si. No sé si tiene un máximo de balas. Me voy a esperar en diagonal, a ver si puedo. Toma hill. Ahora vamos por la derecha. Vamos arriba, a ver hasta dónde podemos llegar. Ah, para, mira dónde me lo dejó la máquina. Vamos, oh, para, viste como qué, qué, qué disparate, ¿no? Después la gente, después la, la, la, las empresas no quieren que haya violencia después de jugar videojuegos. Pero, ¿cómo van a hacer una cosa así? Ta, ahí me la pegaron bien, Ta, ahí, ahí tuve, estuvo bien la máquina, Está, bien, bien, bien. bien. Está, terminó. Bien, bueno, Berserk, otro gran juego de aquellas épocas. Te estoy, te estoy mostrando video, videojuegos de los años 1970 en adelante, hasta 1980 y pico, de 1970 a 1990, ¿está? Así que imagínate. Sobre todo 1985, por ahí Bueno, vamos con el próximo Dragon Stomper, de este no me acuerdo Pero si lo seleccioné por algo fue Dragon Stomper Dragon Stomper A ver, um, uno de 3, 2 de 3 ¿Qué es esto? Preview Bueno, a ver, 1 de 3, a ver Ah, ¿y esto elegí? ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Este es un juegazo. Este es un juegazo. Este es un juego que mezcla una cuestión de aventuras y juego conversacional con una cuestión... Mira, ahí ya, ya me atacaron ya. Si te quedas quieto te atacan, lo ¿no? que pasa. Oh, no, a Golem. Flecha abajo dice more, o sea, más. Acá dice... Bueno, no, no tengo ratón cuando me meto para adentro, no importa. Eh, ahí, acá, dice donde dice Move, Fight, Use, Status. Vos eh, con, con flecha arriba le das mover. Con flecha derecha le das fight, o sea, pelear. Eh, con flecha izquierda usar y con flecha abajo status. Yo le voy a dar fight, obviamente. Le re, El golem, ¿qué? El golem también. Cuando dice more, vos le das flecha abajo y seguís. Vamos a darle more. Fight. You just hit the golem. Una unidad. Dale, le hicimos uno de daño al golem. El golem es un bicho de piedra gigantesco. Nos llega a pegar una y creo que nos va a sacar un montón de, de energía, pero no importa. More. Da, fight. Fight. Le pegamos de vuelta. Muy bien. Nosotros le hicimos 2 de daño y el 3. Vamos flecha abajo. Fight. Le erramos. El golem también. Fight. 4 le sacamos al golem. Qué bien. A ver, more. You take 0-3. Buah, está, está bravo. Fight con flecha derecha. Lo matamos al tipo. Muy bien, muy bien. La cuestión es esa, ¿viste? Con las flechas arriba, abajo, derecha, izquierda, vos vas peleando. Bueno. Tenemos, ganamos una cruz y 38 de oro bien vamos a ir al castillito vamos a, ir al, vamos a pegar un bañito a ver lago dice ahí lake abajo te, te va mostrando qué es lo que pasa vamos a la torrecita esa the castle is locked bueno no tenemos ninguna llave todavía vamos a ver move vamos a opa move medio difícil los controles vamos a ir al pinito este que está acá pa otra vez un mono si te quedas quieto, te atacan lo que pasa. Fight. Tomá, Gil. El mono le erró. Fight. Abajo. Abajo. Derecha. Lo matamos. Bueno, pobrecito el monito. No era la idea, pero bueno. Ganamos una poción y 47 de oro. Se ve que estaba forrado el mono ahí. En el árbol no hay nada. Dice tree, ¿viste? Te va diciendo que es. Acá no hay nada. Vamos a esta especie de pantano. Uh, pará. Dejame un poquito tranquilo. Dejame mostrar el juego. Eh, abajo. Abajo. Derecha abajo, abajo, derecha abajo, abajo, derecha abajo, abajo, derecha abajo, abajo, derecha vamos arriba, le estamos errando todo, todo el tiempo bien, la matamos al fin, 14 oro bien, vamos a ir acá, a ver qué hay no hay nada, en el pasto no hay nada vamos para abajo, a ver bien, una, una araña ahí en el árbol, bueno, seguimos peleando así abajo, abajo derecha, abajo abajo, derecha abajo, abajo, derecha Abajo, abajo, derecha. Y así seguimos. La matamos. Bien. Bueno, esta es la idea. Vos te vas enfrentando a determinados monstruos y los tenés que matar. Ahí tenemos una llave. Vamos para la torre. Mira qué interesante. Vamos para la torre. A ver si nos dejan llegar. Porque cualquier cosita que hagamos acá sale alguien de cualquier lado. Pimba. El castillo está trancado. Flecha abajo es más. Flecha izquierda es usar. ¿Usar qué? Oro, llave, cruz o más. No, no, no. La llave. Así que flecha derecha. A ver, use, key, open chest, open door, open door. Bien, ahí, ahí, viste, bien, bien, estuvimos bien. Había una poción. Bueno, vamos a seguir. Seguir para la izquierda. A ver, a ver con qué nos encontramos. A ver, el arbolito, una araña capaz que hay ahí. No, no hay nada. A ver, acá, ¿qué es esto? Si no nos agarra alguien. A ver. Ah, uh, it's locked. O sea que... Cuando quedas trancado ahí... Simplemente le da flecha arriba y te permite moverte. A ver el agua, una, una serpiente, a snake. Bueno, more, o sea flecha abajo, luego fight, flecha derecha, eh, le dimos a la, a la víbora, eh, le hicimos uno de daño, flecha abajo, flecha derecha, le dimos de vuelta, flecha abajo, flecha abajo, flecha derecha, cuando dice fight es flecha derecha, ahí dice fight, ¿viste? Flecha derecha, la matamos bien ahí, a ver qué nos dio un anillo, andás a ver para qué sirve eso Bueno, y hasta acá te dejo con este juego vamos ahora a ver a pole position, Uh, esto es un juegazo de autos este es un juegazo, para, porque aparte tengo todo dividido en, en, en géneros, viste eh, pole position, bien F2, vamos arriba voy a seguir con las flechas de movimiento del cursor, derecha, izquierda no, no funcionó, AS no funcionó Ahí, uh, cómo, ¿cómo muevo? Ah, así, bien, bien, bien, bien Flecha derecha y flecha izquierda, bien metes los cambios con Con flecha abajo A ver si puedo Claro, con flecha arriba Con flecha arriba creo que Aceleras Pero llega un momento que no puedes acelerar más Creo que vamos bien ahí Es un auto Fórmula 1 el que, el, que, el que estamos manejando, ¿está? Y con la barra de espacios Frenamos Ahí va Está muy bueno realmente Te voy a mostrar el Enduro Race O Enduro en un ratito Acordate que es una consolita esta de los años 70, 80 ¿tá? O por lo menos Una consolita con la cual vos podés jugar juegos De los años 70, 80 ¿tá? Bueno ahí se sigue repitiendo, después se hace de día, se hace de noche, está muy bueno. Esto lo voy a sacar y voy a poner el Enduro. A mí me gusta más este otro. Es más básico, pero me gusta más. Enduro. Ahí va, F2 para empezar. Y acá vamos. No, no se puede. Vamos con el otro. A ver, Enduro. Puede pasar eso, viste, que no te funcione el juego y ahí le das. No, vamos de vuelta con este, a ver. Ahí va, con espacio empiezas a jugar, y con espacio también acelerás. Tenés que darle suave porque no es tan fácil de manejar. Es un juego viejo y los juegos viejos, la característica que tenían era que tenían que ser difíciles porque vos te comprabas uno, salían carísimos, te comprabas uno solo, o dos o tres, aparte no los vendían en cualquier lado, y tenía que entretenerte. Entonces si era fácil te aburrías enseguida, o sea que jugar juegos viejos no es para cualquiera. Yo tengo bastante práctica porque eh, jugué cuando era niño, pero tampoco es que juegue todos los días. Con flecha abajo frenás, con espacio acelerás. Con bueno, ahí quise, quise acelerar, quise frenar y no pude. ¿eh? Me voy a estar equivocando todo el tiempo porque estoy atendiendo muchas cosas a la vez, o sea que te voy a pedir disculpas por eh, si, si repito las cosas todo el tiempo. Bueno, estamos en la nieve ahora. Vivo chocando, ahí no importa. vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Fijate que estamos en el, en el lugar 160 de la carrera. La idea es seguir subiendo, en la nieve es más difícil de manejar, es seguir subiendo hasta el, hasta el lugar número 1. Pero si sigo chocando así va a ser muy difícil, que yo pueda seguir hasta el, hasta el número 1. A ver, vamos a ir más despacio. Estoy haciendo las cosas muy apurado y mal, en realidad. A ver, ahí de a poquito la vamos llevando. Vamos a desacelerar un poquito, a frenar un poquito. Ahí vamos yendo. Bueno, ahora viste, ahí me avivé, bien, ahí no choqué ahora vamos a ver cómo pasamos a estos dos el verdecito, ese estaba complicado me estaba como, como complicando ahí la pasada, acelero con espacio y freno con flecha abajo o flecha atrás, que es pura curva esto ¿eh? no me está dando mucha tregua vamos a darle con todo ahora, cuando venga la, la recta le doy con todo ahí entre que acelero y freno la voy llevando, está muy bueno este juego realmente pasaba muchas horas yo de niño jugando con esto el que tenía 9 años, 8 años y jugaba con esto, ahora se hizo de noche está buenísimo esto, está genial está genial. Eh, voy a llegar hasta a ver, olvidarle a, a al mango hasta, hasta que me choque y después te cambio con otro juego te meto otro juego bueno, bien, está, listo quedé número 92, a ver vos cuando juegues, en qué número quedas eh, Frogger, qué lindo juego el Frogger es de una rana que tiene que cruzar la calle la vereda y la calle Ah, Froger. A ver Parker Bros Bueno, vos Arrancás acá abajo Ahí abajo está la, la, la, la ranita A ver cómo lo movemos Ah, tenés que esperar que pase la música Y ahí la, la vas moviendo ¿Ves Como va cruzando la ranita a la calle? Te vas agarrando de un tronco Del otro, del otro Y te metes En una de las casitas A mí me gusta hacerlo así de forma organizadita Porque me queda más fácil jugar después a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La brava es meterse... Vamos a agarrarnos de la, de la ranita. A ver. A ver si podemos meternos en la primera de ellas. Sí, esa es la más difícil de todas. Voy a completar un set y cambio de juego. ¿tá? Así no lo hago aburrido. Si, si quedas en los bordes, marchás. O sea, si quedas contra los bordes, marchás. Está la mosca también. Voy a tratar de agarrar la mosca para que veas que es el alimento de las ranas obviamente agarramos a la, a la parejita de la rana y esperamos un poco pero no mucho porque tiene tiempo claro tiene un tiempo esto tiene un tiempo y si vos lo haces rápido perdés vidas algunos desaparecen cuando te vas a subir encima viste que hay una mosca que aparece ahí arriba no sé si lo viste bueno voy a tratar de agarrarla eh, A ver, Ufa, pero está difícil ahora vamos para atrás para atrás y para arriba de vuelta vamos arriba mosquita ahí está ahí pimba ahí la agarramos la mosquita ¿tá? te lo mostré Ahora voy a completar una fase. ¿Eh? Ah, porque desapareció. Me parece el tronco ese. Bueno, no importa. Claro, desaparece después de un tiempito. No importa. Vamos a completar. Vamos arriba. Vamos arriba. Morreros solo celeste. Pimba. Toma, ahí tenés. Tiene un montón de modos y un montón de eh, dificultades este juego. Bien, vamos con ahora... Eh, Pengo. Esta este está buenísimo para jugar el MAME 32. Pero bueno, no importa. Pengo. Vengo 1084, vamos arriba con esto F2 para empezar Espacio Listo Y no se mueve No se mueve No está moviéndose Esto está mal, a ver Este parece funcionar mejor A ver Vamos arriba Uno, ahí va este sí funciona. La cuestión consiste en matar a estos bichos empujándoles bloques encima, ¿ves? Así, por ejemplo. Eh, también podés mover las bandas. Cuando haces así, se mueven las bandas y los aturdís a los bichos. Uah, ¡Toma! Miren qué bueno. Y tenés que poner a los tres diamantes en línea. Ah, los, ma Claro, si los matas no podés poner a los diamantes en línea. Te voy a mostrar lo que son los diamantes. Observa esto. ¿Ves estos cubos que se están que están como flasheando ahí? Vos tenés que alinearlos. Mirá. Ponerlos a los tres. A los tres juntitos. Voy a tratar de hacerlo. Tenés que hacerlo medio rápido porque si no estos tipitos que están acá eh, se van y no te dejan. ¿Está? Si los matás antes de tiempo tampoco lo puedes hacer. Mira esto. Pimba. toma, a los tres en línea. ¿Viste? Así. tiqui tiki, tiki. Bueno, bien. No voy a seguir mostrándote. A ver. A ver si lo vamos a adormecer. Vení, botija vení, vení, vení. no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas. Vení acá. Toma. Toma valor. Está. Lo dejo por ahí a ver si cambia ahora, sí, bien, cambia pantalla, bien. Vamos ahora con Tapper. Este es un juego de un mozo o un barman o un bolichero. Que tira cervezas, está excelente este juego Observa bien Este se juega con 8-5 Yo sabía que podía fallar Oh my god A ver Vamos de vuelta Este no sé bien Cómo es que lo haces andar ah. No Ah, bien, bien, bien, bien. Mayo, Mayo. Tenés que apretar espacio para empezar, ¿ta? Tiene como un pequeño fallo. Cada vez que vos bajás y subís con flecha arriba, flecha abajo, ¿ta? Y con espacio tirás las cervezas por el mostrador, ¿ta? Hasta que no haya más clientes. Cuanto más rápido lo hagas, más pronto termina la pantalla y más puntos te da. Pero el tema es que no puedes tirar vasos, jarras de más porque las reventás contra la pared y perdés. Ahí tiro dos, ahí tiro dos, ahí tiro dos, ahí tiro dos. Estos dos vinieron de vuelta. Vaya, muy bien, anda con tu mamá que te llama para tomar la leche, Gil. Toma. Bueno, y ahí la, y las bailarinas, ahí. Bueno, este ojo porque va a haber una lata que no va a tocar. Y ahí hay que seguirla con la mirada. La izquierda, la de izquierda. Fíjate. Ah, me confundió, pero bueno, creo que es esta. No, me, me reventó en la jeta. Bueno, muy bien. Era la del lado, no importa. Está bueno, se puede hacer eso, eh. Una, dos. Una, dos. Hay gente que se te va, que está ahí pero se va. Así que tenés cuidado cuando tires jarras. pues están de vivo, ¿viste? Están de víbora. Bueno. Y hay algunos que te dejan plata. Me acuerdo que tenés que ir a buscarla, la plata. ¡Epa! Bueno, la gente está contenta, ¿no? Con el, con el servicio, pero... Ahí... Bien, vamos arriba. Bueno, te lo dejo para acá para no aburrir. Vamos con el siguiente juego. Está excelente. Realmente hace muchos años que yo no juego a esto. Y siento la misma energía que antes. La, la, la misma como efervescencia de, de querer jugar. no Está buenísimo. Está... quest De este no me acuerdo. Pasa que estuve mirando antes de hacer el video. Estuve seleccionando los mejores juegos que me parecieron a mí. Eh, este era... Creo que había que rescatar unos tipitos acá. F2. Para empezar... A ver, hay que rescatar a estos buzos, ah, y después matar a los bichos estos, a los tiburones, no sé qué, y no dispararle a los buzos, obviamente, ves cómo es, ¿no? O no sé si hay que matarlos a estos, pero hay que evitar, con las herramientas que vos tenés, evitar que se coman a los buzos, y esto que, a veces sí se la vimos porque era un submarino atómico, no sé qué era eso, bueno, a ver dónde están los buzos, vamos arriba, vamos arriba, a ver si subimos para agarrar aire, sí, muy bien. Ah, ¿vos querés jugar? Toma, Gil. tomen Gile. Bueno, ahí me arriesgué un montón, ¿eh? ¡Eh! ¡Hey! Pará, lo quieto. lo quieto, no me lo toques que te voy a matar. ¡Te voy a matar! A ver, subimos a tomar aire. Un submarino que toma aire. Está interesante eso, ¿eh? es esa historia. Bueno, pero ¿ves cómo es? Está buenísimo. Ahí, después hablaremos de, de esa cuestión de la historia de los juegos la historia de este tipo de juegos, pero en este caso yo te quiero dejar unos juegos para, para la semana de vacaciones y qué mejor que un canal de informática que te, que te brinde algo que tenga que ver con la historia de la informática porque esa es la idea también, ¿no? no es la idea de piratear, la idea de hacer ese tipo de cosas, no la idea es dejarte algo que te vincule con una etapa anterior o con la historia de la informática para que vos este, por vos mismo o por vos misma busques información después la verdad que está notable, okay. es algo distinto pero que está buenísimo bueno, a ver, Fishing Derby, este es, este es de pesca Tuve cuidado de buscar eh, como un par de juegos de cada. De cada temática. ¿tá? A ver. Con, con flecha arriba y flecha abajo. Eh, tiras la caña. Pero el problema es que cuando tirás la caña. Se te viene el. el, el, el se te viene el tiburón. Y te come los peces. Uf, está bravo. Está difícil. 12 a 0 me va ganando el tipo. Bueno, vos, minero, movete un poquito. déjame un poquito jugar. Buah. Está, está bravo. Está complicado. Está complicado. Está complicado. A ver. Con la puntita de la caña tenés que agarrar. Y, con, y tenés que apretar el botón también. La barra de espacios tenés que apretar. No la barra de espacios, sino la barra de espacios. Vamos a ir abajo del todo, a ver. Entonces ahí apretás la barra de espacios y no agarras nada. Y esperás que se vaya el tiburón. O tu parón. Apretás la barra de espacio para que suba también. Vamos a agarroñarle este rápido. No, no podemos agarroñar nada. Porque siempre está ahí el tiburón. Bueno, por lo menos no vamos a quedar pegados, che. Bueno, está. Qué bien, eh. Estás comiendo lindo, tiburoncito, eh. Estás gordito, eh. Una gran... Bueno, bien. Bien, vamos arriba. Uno más, uno más. Uno más. One more. Vamos arriba a la pesca nomás. Vamos arriba al Derby. Bueno, ¿y te va a mover loco de ahí o no? Porque claro, si yo me lo llevo para arriba al pececito, me lo muevo loco. Ah, aparte no paga nada. Epa, vamos arriba. Muy bien, muy bien. Ahí la vamos llevando. No será mucho lo que hacemos, pero... Está. Llevamos para abajo la, la caña con la flecha arriba y abajo. Alejamos la caña del bicho. Yo no sabía que se podía, se podía alejar la caña de... Y tomate, pesqué un, uno de tu zona, Gil. A ver, a ver, a ver. No es tan fácil, ¿eh? Pesco uno más y te dejo tranquilo. Es. Bueno, muy bien. 46-84. No estuvo tan mal para hacer tan sueño que no juego. Bien, vamos arriba. Está muy interesante también. Eh, de guerra, Frontline Frontline no me acuerdo Son todos juegos que yo Seleccioné antes de hacer este video Y no me acuerdo, algunos los conozco recontra bien Y otros no me acuerdo bien, pero A ver este... Ah, este es uno de tanques me parece, de, de matar un tanque al otro Ah, no, no, no, no Tenés que, ya sé, ya me acordé Bueno, bien, hay que matar A balazos a todos los que se te aparezcan por acá Con la barra de espacios ¿Qué haces vos? Qué violencia, loco este me acuerdo que tenés un tanque agarras un tanque después Ah, hay que matarlos a todos porque los que te vienen de abajo No te los despegas más de encima No es que si te apurás te los sacas de encima No, no, no, no Si te apurás no pasa nada O sea, te vuelven a salir Te, te siguen, te siguen hasta que los matás Ellos quieren eso, viste Toma Gil, ágil Toma Gil. Siempre con la, con la barra de espacios eh, Disparás, ¿tá? Y con la fecha de movimiento moves Salvo excepciones Ay, pensé que me mataban ahí, no importa vamos arriba, no sé qué será parece un policía de Uruguay vos. vestido de, de azul ahí, vamos a imaginar que es un policía de Uruguay, eh, pará loco, no te gustan los policías de Uruguay no te calenté vos, ah, todo de vuelta la típica, nah, seas malo, todo de vuelta ah, salamín ahí agarramos el tanque bien Vamos a ir por este lado. ¡Fua! Me regalé. Me regalé. Pero me tenía que haber dejado el. Yo me acuerdo que te reventaban el tanque y saltaba el tipito o para afuera. Como diciendo, está. Eh, me reventaste el tanque, pero a mí no. O me estoy confundiendo con eso. Primero vamos a matar a este gil. Vamos a ver. Ahí. A ver. Ah. es re adictivo este juego, está muy bueno. Hay que tener cuidado con los juegos adictivos, igual, ¿eh? No todo juego adictivo está interesante o está bueno. Hay que tener cuidado porque ah, medio que se me termina. Ah, puedes agarrar por arriba del pasto. No me acordaba. Me he olvidado. Ay, ah, me podía haber, podía haber esquivado esa bala. Ay, no. Estaba convencido de que si te reventaban el tanque Este tipito saltaba para afuera y seguía jugando Pero bueno, acá lo, lo más interesante Es que podés matar tanques a balazo este, Esto es un pire realmente Es piradísimo este juego Bueno, a ver, a ver, a ver No me di cuenta que tenía los pelos para todos lados Perdonen ¡Ah! ¡Oh, ¡Me la van a dar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Ahí, claro, seguro Bueno, listo, vamos a seguir con otro Está muy bueno, está excelente Eh... Chopper, vamos con el Chopper, Chopper, Chopper Command, F2 para empezar, espacio, ah, ojo, te, te explico, te explico, te explico, esos camioncitos que hay ahí, son aquellos, esos son los que vos tenés que salvar, pero se están matando a todos vos. Vos tenés que ayudarlos a que lleguen a su a su base, tenés que matar a todo lo que hay ahí, menos a, los, a esos camiones que llevan, no sé, provisiones, andás a ver que llegan, en, en cuestión de guerra. Ahora se me viene la, la cosa de, de Rusia y Ucrania a la cabeza, no sé si lo mejor es mostrar juego de guerra, pero vamos a tomarlo como, como simplemente como un pasatiempo este tipo de juego, ¿está? Sin ningún tipo de simbología. Ahí abajo, en el radar que tenés aquí abajo, no puedo no puedo mostrar ahí abajo me siento maniatado abajo donde dice activision ahí tenés un radar que te va mostrando lo que te queda por matar todo lo que no esté en el renglón de abajo es enemigo tal vez el renglón de abajo son los camioncitos nada más tenés que tratar de salir de ahí cuando hay camiones porque vos les pegás un tiro a los a los a los cosas que están volando y se rompen en dos pedazos y esos pedazos eh, Revientan contra los camioncitos y los terminas matando sin querer. Bueno, este me cansó, me tiene cansado. ¿Vos? Ah, bueno, está. Bien. Bueno, por ahí va la, la cuestión. Está Defender a los camioncitos que van por abajo. Tratar de que no te los maten. No es tan fácil como, como parece. ¿Ves que? Seguro, estaba clavado. Estaba clavado, dijo Cañete. 4 y 2 son 7. Bueno, ahí. Vamos a matar a todos los que quedan y nos vamos. Queda alguno más todavía, a ver. Ahí, ahí, ahí. Acá hay tres tres enemigos más. Hay uno arriba, del todo. Que ya fue uno en el medio y otro abajo. Toma, toma. A ver si hay otra cosa. No, bien. Es así, se repite. ¿tá? Vamos 5.500. Voy a dejar acá. Ahora vamos a ver. Eh, um, misil Command. Bueno, este es uno de los más clásicos dentro de lo que era Atari, ¿verdad? Eh, tenés que tenés que dispararle a unos misiles que van cayendo y el radio de explosión los mata no es que vos tenés que pegarle al misil tenés que pegarle cerca del misil para que la, la explosión de ese, de ese bombazo que vos le das lo termine matando a ver, vamos con F2 yo me, este es el cursor yo me muevo por la pantalla vengo acá y hago y disparo pimba, ves ahora disparo acá a ver si lo agarré lo agarré es el mejor ejemplo que te puedo dar disparamos acá disparamos acá Disparamos acá, disparamos acá, me parece que este no lo agarro, ah lo agarré, sí, disparamos aquí, disparamos aquí, disparamos aquí, a ver si podemos pasar una pantalla por lo menos para mostrarte, listo, por ahí va la mano, ¿está? vos te mueves por la pantalla y disparás, y tenés, tenés balas limitadas, ojo, y cuando te llegan a, vamos a dejar que uno llegue abajo por gusto, para que veas lo que sucede, pero no cualquiera, no cualquiera, no cualquiera dije, muy bien. Vamos a dejar que llegue ese Para que vea lo que sucede ¿Ves? Te rompen una base Pero no te rompen todo, en realidad Y si, y si llegan a la base del medio ¿Qué pasa? A ver A ver Nada No sé, bueno, no sé Te, te, te quedarán menos balas Supongo Está está muy bueno el juego Porque puedes pasar mucho rato jugando eh, y ya te digo, es, es algo que te vincula con la historia de la informática porque esto tiene toda una historia atrás. Este, este tipo de consola con bueno, ahí cambiamos de pantalla, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo por acá. Voy a ir marcándomelo. Battle Zone, este está excelente. Battle Zone, me acuerdo que yo jugaba. Yo jugaba, te, estaba la maquinita Battle Zone que vos metías la, la cabeza para adentro de la máquina y veías toda una pantalla y ahí jugabas estaba bárbaro a ver Battlezone, F2 vos tenés que ir buscando tanques y tenés que irlos matando, ¿tá? te mueves derecha e izquierda antes que te disparen a vos, o antes que te apunten este me apunto a ah, tenés que tirarle y salir, sobre todo cuando te están apuntando a vos y tenés el radar arriba ¿ves? tenés un puntito tenemos un puntito a la derecha abajo, vamos a buscarlos es un tanque pimba, toma a ah, otro más, ahí, bate y me voy Porque en realidad Si no me disparan Ahora te voy a mostrar, mira Vamos a dársela, vamos a traerle al trompo Vamos para adelante, con la flecha arriba Te mueves para adelante también Y con la flecha abajo te mueves para atrás Ay, cómo se salvó Zafó de la nada, vamos a seguir Vamos a seguir un poquito más, a ver si lo podemos matar Vamos a matar a este primero Que es más peligroso Tú, Mira, Mirá Mirá cómo empieza a mirar Para este lado, ¿ves? Yo te iba a mostrar cómo empezaba a mirar Para este lado Y al final ya estaba mirando Para este lado Y no, se, no le estaba dando ¿Qué otro más? Pará, papá Sea malo Pará, papá Sea malo Allá, Vamos a buscarlo Cuando tenés que ir a buscar A uno que está lejos Tenés que apretar flecha arriba Y como ves Te empezás A, a mover hacia adelante pero quédate un poco quieto, muchachos, si no te puedo dar. Aparte, tenemos un tanque ahí, vamos vamos a romper la cabeza. Tomá, Gil. Bueno, no la dio. Bien, bueno, esto es Battle Zone, ¿está? Ahí está. Bueno, primero le damos a este, después le damos a este, tomar la sopita y ahora nos vamos. El próximo, Combat. Combat, la versión AI. Combat AI. Bueno, este sí es el de los tanques que yo te decía. Vos sos el tanque de la izquierda, o sea, somos el tanque de la izquierda y tenemos que ir a buscar el otro y masacrarlo, ¿está? Para eso apretamos F2, ponemos la mano... Bueno, el movimiento es medio raro porque con derecha e izquierda el tanque gira y con, con flecha arriba se mueve. Ah, pero está re violento este, ¿no? ¿qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Desayunaste con una sopa de clavo, hermano? Está como loco, ¿está? ¿Dónde va, papá? Estamos acá, eh. Mirá que sin algún problema, estamos acá al lado. Tomá, Gil. Mucho ruido y pocas nueces. Salamín. Y ahora vamos de vuelta por jugar. Estamos agrandados como alpargata de bichicón. Es un dicho, ¿está? Estamos jugando. No se lo tomen en serio. Que también. Tomá. Vamos arriba. Está bueno descontracturarse un poco y jugar. ¿Está? Yo siempre me expreso lo más correctamente que puedo en los videos de donde enseño cosas. En este caso quiero que te diviertas un poco nada más. ¿tá? Quiero que nos diviertamos un poco. Mira, mira, qué fácil. Hasta nos damos vuelta para el otro lado y todo. Che, escúchame, escúchame. Vos, oh, escúchame. Estaba muy loquito, había que pararlo. Bueno, bien. Ahora vamos a naves espaciales y aviones. Ya queda poco. Galaxian, Galaxian. Qué lindo juego el Galaxian. A ver si tendrá... Si en, si en la versión de Atari también habrá abducción. Porque este es un juego que, donde hay una abducción ahí. Bueno, tenés que matar todo lo que hay. Todo lo que pinta. Te van bajando las navecitas. ¿Sí? Cuando están quietas te dan menos puntos que si están en movimiento. Así que... Y cuando bajan de A3 y matás a la del medio. O cuando bajan de A3 y matás a las 3. O matás a alguna de ellas. Te dan más. Te... Toma. Yo los voy a matar a todos los que pueda y no voy a buscar hacer muchos puntos porque lo que quiero es que vos veas eh, pantallas. Quiero que veas... ¿Ves? Eso te digo. Mirá. ¡Pimba! toma. ¡Ah! Pero no le pegué ni a una, ¿eh? Tuvieron suerte, además. ¡Fa! ¡Qué lástima! ¡Ah! <ríe> le zumbé bien, vamos arriba bueno, ahí está yo sé que tiene varias pantallas esto no te puedo mostrar todo porque se haría muy largo el video pero hay una hay una parte en donde baja una nave y vos podés creo que acoplarla, no me acuerdo muy bien ahora, se me, se me confunden quizás varios juegos de computadora parecidos sobre todo de aquella época bueno, lo dejo por acá. Te lo dejo para que lo descubras vos. Eh, Cosmic Arc. De este no me acuerdo. Cosmic Arc. A ver. Ah, bien, bien, bien, bien. Esta nave te da, te da muy poco margen en este juego. Porque vos tenés que usar las flechas de movimiento. Los, los asteroides que vienen de arriba los matás con flecha arriba. Los que vienen de abajo los matás con flecha abajo y así. En la siguiente pantalla salís de la nave. con Una nave chiquitita. Esa es la nave. Salís de la nave. Y vas a rescatar. Vas a abducir a unos seres que están ahí en peligro para llevarlos de vuelta para dentro de la nave. Vamos a ver si podemos jugar. F2 para empezar. La mano en espacio y en la flecha de movimiento. ¿Ves lo que te digo? Arriba, derecha, arriba, arriba, arriba, derecha. Bien. Ahora salimos de la nave y vamos a rescatar a estos tipitos que están acá abajo. Estos no sé, organismos que están acá. Con espacio los auducís Hasta acá hacen quit. Vamos, vamos arriba, vamos arriba. Vamos a ver si termina el tiempo. ¿Viste que hicieron quit? Ahora te metes para adentro. Bien, y ahora vienen de vuelta. Izquierda. Vino uno de garrón, vino ahí. Izquierda, arriba, derecha, arriba, arriba. Va abajo, arriba, abajo, derecha. Bien. Abducir. Abducir. Abduction. No sé qué pasa ahí. Uh, oh, pará, loco. Se complicó. ¿Viste cómo se complica, no? Ahora había, había dos, dos cosas que disparaban. A ver por dónde va a venir, por arriba. Muy bien. Y así seguimos. A ver si hay algún otro cambio. Izquierda. ¡Oh! Ese venía haciendo como una sinusoide. Como la corriente alterna. para papá. No sea malo. Ahora voy a disparar hasta. hasta, hasta ¿Sabes qué? Hasta, hasta por la duda. Voy a disparar. ¡Ah! Pará. No sea malo. No sea malo. Como decía el chengue, No sea malo. Decía el chengue. Acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, a ver, a ver qué pasa ahora. A ver si hay un nivel de dificultad distinto. Bueno, no, no, no, no huya porque, viste, pones en riesgo a tu compañero también. Llámalo, loco. Llámalo. Ah, claro. Si te demoras, te viene un meteoro y te rompe todo. Bueno, lo dejo por acá. Muy buen juego también. un Patrol. Bueno, en este juego... Ando, ando recontra bien No es por nada Pero el tema es que mmm, Ando, ando en el juego de maquinita No en este, vamos a ver en este cómo me va ¿Me tenés fe? Supongo que sí F2 Con la con flecha arriba saltás Con izquierda desacelerás Con derecha acelerás Y tenés que ir matando todo lo que aparezca Todo lo que venga Lucky venga tenés que matar ¿ta? Cada vez que disparas dispara una, una bala para arriba Y una para la derecha Está más difícil que, de que el de maquinita Me parece está Tenés que fijarte de no chocarte contra las rocas que tenés adelante Y que las balas no te peguen O sea, es A la derecha y arriba está el peligro Esa es la cuestión Puede haber pozos, puede haber ¿Cómo, ¿Cómo se mueven los tipos? Le vas a pegar un balazo y se van Así es difícil matarlos y hay otros que te tiran balas que te, que te hacen agujeros en el piso, o sea que tienes que tener mucho cuidado con eso. eso te hacen, te hacen agujeros en el piso, ya vas a ver. Voy a dejar de economizar balas porque acá ya veo que está complicada la mano. Primera pantalla, bien. Vamos a ver a cuándo pierdo. De acuerdo que la, la música está excelente, yo toco el bajo y yo hice eh, saqué el bajo de esa canción... Voy a perder. Ah, Estaba clavado. Yo saqué el bajo de esa canción y bueno, con una banda que teníamos llamada Blue Minis eh, hace muchos años atrás con unos amigos hicimos el tema Moon Patrol que hace Tonto. Está buenísimo, buenísimo. Lo voy a poner de fondo. Espero que YouTube no me haga problemas por los derechos de autor. Supongo que no habrá problema. No sé, no estoy seguro es todo un problemita, porque esa música, si yo no te la mostrara, capaz que vos no la podías, no, no la escuchabas en tu vida. Entonces eso es lo que está mal, eso es lo que está mal. No, los derechos de autor están bien, lo que está mal es eso, es abusarse de eso. Bueno, abajo tenés una gráfica que te va mostrando tu progreso, tenés que llegar hasta el final. Está bueno eso porque hay minas, hay unas, unas bolas que, que, que, como de piedra, unas rocas de piedra redondas que van bajando. Eh, hay algunas que te saltan por encima. Bueno, hay, hay de todo. Está, está excelente el juego. Realmente muy recomendable el juego. A mí me. me yo pasé muchas horas de, de, de mi infancia. Cosa que no estuvo muy bien. Pero bueno, jugando este tipo de juegos. Y hoy te lo vengo a traer a vos. Y te vengo a decir que está bueno que te des un, un recreíto 2x3. Pero no que te alienes jugando videojuegos. Bueno, lo voy a dejar por acá porque veo que. Ah, ahí están las minas. Mirá. ¿Ves? Acá se juega. Ah, se fue yendo un poco más, más, más lentamente bueno tenés que, tenés que alternar entre izquierda y derecha para frenar y acelerar y la, la flecha arriba para saltar y, la, y el control o la barra de espacios para disparar vamos a continuar driver raid ah este es un juego que está muy bueno es un avión que tiene que ir cargando combustible mientras rompe todo ¿ta? eso que dice fuel es combustible y vos sos el avioncito que vas a, a pasar a ver ahora. Mirá, ¿ves? Le paso por adelante al fuel. A ver, vamos a reventar el fuel ya que no lo precisamos. Vamos a cargar combustible y vamos a darle de bomba a todo lo que aparezca. Está muy bueno el juego. Puedes pasar un rato largo jugando con este juego. Abajo tenés el medidor de, de nafta. ¡Ugh! Ligue ahí, ¿eh? puedes acelerar también en este juego, tenés que acelerar a veces solamente con pasar por arriba del, del tanque de combustible se carga el avioncito, nada más, es, es muy fácil con flecha atrás, ralentizás todo, no sé si te das cuenta, y con flecha arriba, no sé si te das cuenta, pero vas más rápido ¿Está? vamos a darle un poco de bomba ahí, Ahí ver hasta donde llegamos, así a todo lo que da, estoy lleno a todo lo que da, todo lo que da Y aparte, pues ya todo lo que da, no te, no te saca más combustible, está, está bueno esto. Ahí, estamos dándole con todo. Vamos arriba, vamos arriba a sentir el rock and roll en las venas. Como el tema de Manal. Manal, no Maná. Un grupo argentino, está buenísimo hace, no sé, 40 años atrás. Bueno, te muestro otro. Moon Patrol, ya te lo mostré, reverré también. Ah, el giro está excelente. Este es... mira este juego, qué bueno que está. Eh, se trata de un, de un loquito que tiene en la espalda, tiene una hélice, está, tiene un, como, como un, un eje hacia arriba y una hélice, y va, toco toco toco con ese, esa especie de helicóptero, va este, bajando, eh, volando y bajando por unas catacumbas ahí, y tiene que rescatar a unos rehenes que, que están metidos ahí, y que están atrapados ahí y tiene que enfrentarse a arañas y, y bueno, y a cuest y a bichos que hay ahí, mira vamos, vamos a ir aquí ahí tenés, eh, abajo están la cantidad de bombas que tenés para usar porque a veces tenés que volar paredes para acceder a los rehenes y tenés una cantidad de bombas limitada eh, y bueno, tenés vidas limitadas también, vamos con F2, muy bien Y acá como volamos. Pero pará, si flecha abajo pone bomba, flecha arriba vuela, supongo o no. Con espacio, con espacio eh, disparás. Flecha abajo pones bomba y te alejas. Ah, con razón. No, ta, tenés que apretar bastante rato la flecha arriba para que empiece a volar el tipito. ¿Ves ahí? Ahí rescatamos. ¿Está bien? Bien, lindos gráficos para la época. Buena combinación de colores. No puedo pasar, así que lo que tengo que hacer es poner bomba y salir. Con flecha abajo pones bomba y enseguida borrate porque te explota, si no, y te morís. Puedes matar de garrón, cuando vas bajando vas matando también. Bueno, por acá no puedo pasar, así que voy para arriba. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner una, una bomba acá. Salgo y bajo por este lado. Pero acá había un peligro. Nada, nada, ningún peligro. Toma tratar de no pegarle al rehén, ¿verdad? Un balazo. No sé si le puedes pegar, pero yo no voy a probar eso. Nunca me gustó hacer eso. Vamos a volar la pared y ahí vamos a bajar. Está excelente este juego. Ah, cuando tocas la luz se apaga. No tenés que tocar la luz. Pero una vez que la tocaste se apagó y no vuelve a prender, por lo que veo. Igual vamos a matar a todo lo que lo que se mueva. Toma, toma. Volamos ahí la pared. Muy bien. Está bueno porque, está bueno porque yo dije ¿qué, a cuan, cuan, ¿Qué tan cerca tendrás que estar de eso para volarlo? Bueno, eh, es razonable. Estando más o menos cerca ya, ya lo volás. toma Vamos bien, ¿eh? Vamos, este juego lo pasé yo jugué un montón de veces. Me encanta este juego. Tomá. Por acá llegaremos No, por acá no Por acá no está bueno Vamos por este lado A ver por este lado Ya, ¿sabes qué? Ya que estamos Toma Podríamos irnos matarla, ¡Ay, no, sin matarla Por ahí ahorita Venga, sin matarla no tengo que matar todo lo que hay. Vamos a matar todo cuanto esté molestándonos. Lo demás lo dejamos tranquilo. Que por algo están ahí esos bichitos. ¿Y esto qué es? Acá si toco muero, me parece. Sí, seguro, estaba clavado eso, cañete. A ver si le meto un bombazo ahí. No pasa nada. Bueno. A ver, ¿me voy por acá o qué? Ah, mira qué interesante. Esto no, no la tenía, no me acordaba de esto esta es la majarqueta, la dañita. me gustan las arañas, ya, ya ya, entiendo todo eso que está haciendo así, flasheando no lo puedes tocar porque te morís eh, a mí me, las arañas las, y los insectos los los los saco para afuera yo, los saco con un tupper de lado los saco para afuera no, no los mato ¿sabes? es innecesario hacer eso, solo si es necesario lo vamos a a matar eh, estamos hablando de dejar a los bichitos a vivir y mira lo que me hace, bueno no importa ya me han matado varios hace, bueno, bueno, giro este es, este es otro de los juegos vamos a Keystone Capers ah, creo que este es de un policía que tiene que atrapar a un ladrón me parece pero un ladrón que está, que está corriendo adentro de un edificio, ah, ahí va, ahí, va, ahí va me acuerdo, vos tenés escaleras a la derecha y a la izquierda, pero a la derecha muy a la derecha, y a la izquierda muy a la izquierda, acá no, no, no es fácil subir de un, de un nivel a otro, lo que tenés es un ascensor y me olvidé del juego Elevator Action mirá, me voy a salir del libreto para mostrarte el Elevator Action después, después de este, que está excelente el Elevator Action eh, tenés un ascensor en el medio ves abajo, que tenés como unas como unas figuras así a la izquierda, que hay dos y una que es a la derecha, que es así, bueno, eso son escaleras lo que está en el medio, que es un puntito blanco, sos vos, creo no, lo que está en el medio, el puntito blanco es un ascensor y después lo gris, no sé qué es vamos a ver Debe ser el preso, no sé, no estoy seguro. F2. Vamos en esta dirección. Lo vamos a ver pasar. Ah, tenemos que saltar lo que pasa. Vamos a cruzarnos con el preso, mirá, ¿ves? Está, está, está arriba. Vamos al ascensor que está en la mitad de la pantalla. Ahí en el recuadro gris ese que está arriba del todo, que está bajando. Mirá. Cuando está abajo, vos haces flecha arriba. O sea, te pones acá y cuando esté, vas a ver que se levanta del piso. ¿Ves? Que se levantó un poquito del piso. Quiere decir que está en el ascensor. Pero el preso subió, subió la planta alta, y ahora como nosotros estamos subiendo, el tipo baja, eh, qué fenómeno, what a fenómeno, y ahora cómo hacemos, cada vez que, vamos a quedarnos por acá y lo vamos a agarrar, el asesor va a bajar, va a volver a subir, y en ese, y en ese momento donde lo vamos a correr con toda nuestra fuerza, ves cómo nos ve, para bajar, hace flecha abajo, y ahora vamos a correrlo, vamos a correrlo, no tenemos mucho margen de maniobra, todo lo que no sea una bolsa con oro, saltalo porque... y una Bueno, un maletín también lo podés agarrar. Se fue para abajo el tipo. Vamos, vamos para abajo, vamos para abajo. Vamos arriba. Vamos abajo, no vamos arriba. ¿Cómo se bajaba? Oh. No, no puedo bajar. No me acuerdo cómo bajar. Me acuerdo cómo subir, pero no cómo bajar. Ah, porque no se puede bajar. Porque van para arriba las escaleras nomás. Bueno, eh, le llegó la hora, me parece, al tipo. Porque vamos a agarrar el ascensor. Y... Y lo vamos a agarrar. Pero tiene que ser rápido esto. Me subo, nos subimos con flecha arriba. Y nos bajamos con flecha abajo. Y corremos con todo, con todo. Vamos arriba, con todo, con todo. Lo estamos agarrando, estamos agarrar, estamos agarrar. Sí, sí, sí, sí. El policía está más en forma que el preso, lo que pasa. ¡Para, mi negro! ¿Para dónde te fuiste? ¿Preso? ¿Eso? pa qué desastre! ¿no? Nunca había estado tanto tiempo para agarrar a este, a este loquito. Me acuerdo. Ah, aparte a él esa cosa esa cosa roja no le hace nada para nosotros sí. ah no subiste ¿eh? Ta, se terminó el tiempo y son las cosas que pasan todos estos juegos tienen cierta demora si demoras en, en, en lo que estás haciendo ah ya sé lo que vamos a hacer no, no vamos a hacer eso vamos a subir por la parte de la izquierda Vamos a dejarlo, que el puntito blanco que está abajo es él, ¿tá? y el puntito negro somos nosotros. Vamos a ir hasta, hasta la izquierda a subir por la escalera, así el tipo no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Ves? Subimos. Ahora vamos hacia la derecha, porque hay otra escalera a la derecha del todo, mientras agarramos un montón de dinero y eso. A ver si llegamos al ascensor. ¿Llegamos o no llegamos? ¿Llegamos o no llegamos? ¿Llegamos o no llegamos? Tenemos que llegar y que el loco no se dé cuenta dale dale ascensor vamos arriba dale se nos va a escapar me parece se nos va a escapar se nos va a escapar el tipo y se escapó si sí, se escapó a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver seguro vamos de vuelta el ascensor es nuestra nuestra posibilidad y sabes una cosa ahora esta vez lo que vamos a hacer es esperar no vamos a tomar la ascensor sino más vamos a dejar que se acerque tranquilamente Pasa que el ascensor demora, demora como loco. Ya tendría que estar en el piso del medio para que lo pudiéramos agarrar, pero bueno. Ese es el tema. Ya me subí. Ahora nos bajamos rápido. Y lo corremos, pero no sé si llegaremos. Eeey, na, algo está mal acá. Algo está mal, something is very wrong. Bueno, vamos a subir, eh, no sé qué vamos a hacer, está, se nos acaba el tiempo va peor. Bien, bien, bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Si va para abajo, lo agarramos. Listo, vamos, vamos arriba, vamos arriba. Morremos solo este. ¿eh? toma, Gil, toma, bien, bien hecho. Keystone Cape, ¿verdad? Firefighter. Ah, este está excelente. Es un bombero este. Es de un bombero. Tenés que apagar el fuego en un edificio que tiene varios niveles: nivel 1 izquierda, nivel 2 columna del centro, nivel 3 columna de la derecha. Vos sos el bombero que está ahí. En, en el carro de incendios este es un carro de incendios muy viejo tenés que acomodar la escalera para que en función del ángulo que le das a la escalera vos puedas subir por la escalera a rescatar al tipito o creo que el tipito baja cuando vos le pones la escalera en un lugar acorde y mientras vos tenés que estar abajo del edificio tirando agua vamos a ver, F2 bien, vamos arriba vamos a apagar el incendio ves con, con flecha arriba nomás tirás un chorrito de agua para arriba y apagás el incendio ¿Ves? No tenés que dejar que, que, que suba ningún piso. Ahora vamos a tirarle la escalera al tipo. ¿Cómo era esto? Ah, bien. Con botón abajo, botón arriba. O sea, con botón abajo. Apretando la barra de espacios. ¿Está? Vos podés hacer lo siguiente, recoger la escalera con flecha abajo, siempre que tengas espacio apretado. Vos tenés espacio apretado, con flecha abajo retiras la escalera, con flecha arriba la pones ahí la escalera. Pero también cuando está abajo el todo, vos con flecha derecha y con flecha izquierda le das ángulo. ¿Está? Vamos a darle ahí, a ver si se aviva ahí bien tipo. A ver, vení, loquito. Vamos arriba. Muy bien. Ahora sí. Siguiente pantalla. Vamos a apagar el incendio. Vamos a apagar el incendio. Vamos a apagar el incendio. Volvemos al carro. Bomba. No, primero tirar. Que nada, tiramos la escalera con eh, espacio flecha arriba. Y ahora lo esperamos ahí. Se ve que si no estamos esperándolo, no viene. No basta con tirarle la escalera al tipo. Hay que tirar la escalera e ir. está Este es un juego. A mí me encantaba este juego realmente cuando era pibe. Podemos dejar que se prenda fuego todo, pero eso yo quiero que lo hagas vos, quiero que lo descubras vos, yo no te voy a mostrar esas cosas. Mira, dejo apretado espacio y flecha arriba. Bien, tiré la, la, la escalera, ¿verdad? Ahora voy hasta ahí, subo y lo espero. Bueno, esta es la cuestión, se va complicando más. Creo que en un momento vas a tener más de, un, más de una persona mientras se te prende fuego todo el edificio. Las columnas de fuego van subiendo y subiendo. Creo que si se prende fuego todo, perdés. Es una onda así. ¿Está? Te lo dejo un poquito ahí para que lo veas. La persona no se va a quemar hasta que llegue arriba del todo. Cuando el fuego llega arriba del todo, la persona se quema y perdés. ¿tá? ¿Ves cómo va subiendo el fuego? Y la persona se va para arriba también. A ver si lo podemos rescatar. A ver. Dándole una inclinación a la escalera tan grande. A ver. A ver si lo hacemos subir al tipo. Esto nunca lo. Va, nunca lo probé. No, lo debo haber probado cuando, cuando de pibe, pero no. No recuerdo. Haber hecho esto. A ver, a ver, a ver si lo podemos hacer subir. A ver si lo podemos rescatar. Dale, loco, subí. Se va a quemar. O el fuego lo va a seguir subiendo. Y cuando se encuentre con que nosotros estamos ahí, eh, va a venir. A ver si se puede. Y ahí ya te lo dejo. Tenemos un contador abajo, ¿ves? No sé si... Si cuando llegues a un minuto, si llegamos a un minuto perdemos, o si te da menos puntos, cuanto más tiempo pase, no lo sé realmente. Porque no es un contador hacia atrás, es hacia adelante. Ya falta poquito. Dale, subí, muchacho, o muchacha, vamos arriba, vamos arriba. Y me acordé del Elevator Action ahora de vuelta, así que apenas termine con esto, te muestro el Elevator Action para que lo veas. sí, sí qué juego noble. ¿Qué, qué programación noble, qué, pro, qué buen programador, qué buenos programadores había en esa época no quiere decir que los de ahora no sean buenos, por supuesto que lo que los son igual que antes pero en, en, en esa época había que manejar un montón de recursos que eh, había que inventarlos los recursos, no estaban disponibles bueno, vamos a ver el elevator action antes de seguir con otro juego el elevator action, este está excelente, está excelente en el MAME 32 o en las maquinitas F2, es medio de madera en, en, en, en Atari es medio feo, Natari. Pero. A ver. Tenemos que esperar a que a que suba el ascensor. Ah, ahí está. Ese es el bloque este, violeta que se, se mueve. Está ahí. Nos metemos adentro de él y vamos bajando. Ahora lo controlamos al ascensor. Con flecha abajo, flecha arriba. Y disparamos también. ¿tá? No tiene sonido, creo. No tiene sonido, qué lástima. Eh, bien, bien, bien, bien. Vamos a bajar. Hay algunas puertas en donde tenemos que entrar, pero no son esas puertas violetas, sino que son esas que están con, con rojo. Así que paramos por acá, bajamos. Bueno, nos dieron un balazo. Te iba a mostrar qué pasaba con ese tipo de puerta. Si camino por acá. ¡Ah! ¡Pará! ¡Qué difícil esto! Si caminamos por acá. ¡Epa! Se puede saltar también con flecha arriba. Ahora vamos a bajar. Vamos a bajar por la escalera. Por la escalerita. Por la escalerita atentos a que aparezca uno de estos tipitos y tengas que saltar un balazo también, ¿no? a ver, vamos a hacerle bully, bully. alguna vez que dispara bajamos de ahí y se la damos al tipo, ahí viene un balazo por el piso, balazo rastrero y ahí saltamos la bala, ¿ves? la idea es entrar a las puertas rojas eh, obtener la documentación necesaria y e irse yo sigo tirando balazos le pegué un balazo en la rodilla. Ahí, otro. Pimba. Tomá, Gil. Vamos a bajar de acá. Ahí. Listo. Eh, no me dio el tiempo de tomar el ascensor. Qué mal vos. Bon. Aparte no te caes. En el juego de maquinita sí te caes. Si vos venís para acá, te caes. Ah, ¿y esto? <risa> Tremendo bug. Alto bug. Aparte le pegué un balazo a la bala. No, muy fuerte. Bueno, está. Está muy bueno el juego. Igual... Recordad que es una consola de 4 bits para hacer 4 bits hoy hoy utilizamos 64 bits nosotros no 4 Está para hacer para hacer así digo es un juegazo realmente eh, vamos a ir a eh, bueno los clásicos bueno ahora un segundo para los clásicos ms pack no, ms punto porque si no lo pones exactamente como es no funciona miss pacman Vamos arriba. Ya sabes jugar el Pac-Man, ¿verdad? Esto solamente se usa a derecha, izquierda, arriba, abajo. Y nada más. Acá no tenés que dispararle a nadie. No tenés que nada. Simplemente tenés que huir de estos fantasmitas. Huir de los fantasmitas. Ahí va. Y comer todos los supuestos puntos que hay en la pantalla, ¿verdad? Y cuando se te complica, agarras esa pastilla. Y te los comes a ellos, te convertís en un... No sé, los convertís a ellos en un... Y hay unas frutas que andan por ahí por la pantalla. No me está dando la, la, el tiempo como para explicar todo bien. Tenés que comer esas supuestas... Supuestos puntitos que son barritas acá en este juego. Tenés que comértelos todos para terminar la pantalla. ¿Está? Pero tenés unas pastillas acá. Esas cuadraditas que están flasheando. Cuando los tenés cerca, te las comes. Y, y eso te permite comértelos a ellos. Y también tenés unas frutitas dando vueltas por la pantalla... A ver si los podemos comer a todos. Toki, toma. También te las podés comer y te dan puntos. ¡Ule! Pues no venga, oh, que tengo que gastar una pastilla al santo botón. Bueno, a ver. Toma. Ahí me arriesgué un montón porque por ahí salen los fantasmitas. Y acá tenés túneles, mirá. Si haces esto, apareces por el otro lado. ¿Ves? Apareces por otro lado de pantalla. ¡Epa! ¡Epa! Déjenme un poquito en paz. A ver si podemos terminar la pantalla para mostrarle la audiencia de entropía binaria. ¿Qué te pensaste? ¿Que te ibas por el otro lado? No, mi querido. ¡Tuki! Bueno... Y ahí pasás pantalla tras pantalla. este Es un juego también muy entretenido. Que puedes pasar un muy buen rato jugando. Sobre todo con tus padres. Y, si tenés 14, 15 años, puedes jugar con tus viejos. Y darle de comer del tupper. O que te den de comer el tupper a vos. <ríe> porque nosotros, la, la, yo tengo 47 años. Nosotros jugamos un montón a estos juegos. O sea que tenemos cierto entrenamiento. O sea que, ojo, si apostás con tus viejos. O con, con tu hermano mayor o lo que sea. Ojo. Porque puedes perder. puedes comer del tupper. Ojo algo. Bueno. Eh, space Invaders Cómo olvidar de space invads hacía así todo el tiempo y metía miedo Space Invaders ¿Dónde está Space Invaders ahí bueno F2 para empezar Bueno acá hace clock clock clock Pero en la máquina hace boom boom pom, pom, pom, pom. Estaba mejor en la maquinita Está en estéreo el sonido, te diste cuenta, ¿no? Viste que por el canal izquierdo sale una cosa y por el derecho sale otra. A ver si podemos matar al ovni. Toques. Tenés que ir matando los de los extremos primero, consejito que te doy. Y los de abajo también. Porque como bajan los tipos. Bajan más rápido si tienen a los costados. Si tienen mar marcianitos a los costados. Toma, valor. Y cuantos más matas, más se aceleran ellos también. ¿Viste, no? Esto que te estoy mostrando es un método muy seguro: matar de abajo hacia arriba y a ambos lados también. Toma, tanto ruido para qué. Gil. Bueno, también puede ser que te aparezcan cada vez más abajo los marcianitos. Tenés que cuidarte de los bombazos que te tiran a vos. Porque no te salva ni, ni peteco acá. Esas bases están para cuidarte, pero las puedes romper si te molestan. No es una idea muy inteligente romperlas. A ver si le podemos pegar entre medio de todos los demás. ¡Ay! Le... ¡Ah! <risa> bueno, está Viste como, como uno se emociona jugando. Bueno, termino esta pantalla y vamos con otro juego, ¿está? Acordate que en el canal Entropía Binaria te ayudamos a conseguir este tipo de juegos. Porque tienen derecho de autor. Es un tema, ¿ta? No lo puedo publicar acá en el canal. Toma. Bueno, bien. Está ahora vamos con Super Breakout este está bueno, se juega con el ratón este Super Breakout, se juega con el ratón estuve mucho rato eligiendo juegos para, a, a, antes de hacer este video ¿tá? estoy desde las 2 de la tarde más o menos preparando todo y son las 6 menos cuarto más o menos y sigo todavía, está eh, quería darte una buena impresión eh, espero, que lo est espero estar lográndolo, después me dejarás tus, tus comentarios acá eh, Y después hablaremos de este tipo de consola más adelante Acuérdate que la consola se llama Atari 2600, fue hecha por Atari en 1980 aproximadamente Pero se pueden jugar juegos del de año 1970 en esta consola en adelante también De ciertos juegos, no todos Bueno, ¿ves cómo me estoy moviendo con el ratón derecha e izquierda? Le voy a dar F2 y aprieto el botón izquierdo y ahí sale una pelotita, ¿está? Y tenés que romper todos los bloquecitos. Es difícil este juego. A mí me costó pasar la primera pantalla. Cuando estuve preparando el video, en momentos iniciales, me costó pasar la primera pantalla. Eh, no es tan fácil. Porque cuando reventás los, la hilera de los celestes, eh, se pone se acelera muchísimo la, la velocidad de la pelota y se complica. ¿ta? Y tenés que romper todos los bloquecitos. Bueno, y cuando la pelota hace eso, cuando hace ese ángulo, es difícil volverla a volverla a dejar en, eh, volverle a, a cerrar un poco el ángulo no se abrió demasiado el ángulo y es más difícil jugar y se demora más a ver si podemos pegarle medio con la mitad de la paleta o, o pasada a ver vamos a pasarla no, no pude, no es tan fácil una cosa es lo que la mente piensa y otra es lo que el cuerpo puede realizar bueno, pasándola no sirvió vamos a pegarle con la parte Ah, ahí, ahí pude, ahí pude acomodarla un poquito, espero que no, se me, que no se me vuelva a complicar la mano. Estoy grabando el audio con un programa, el audio que sale de la computadora por un programa, y el audio del micrófono con el con otro, con el Caden Live que uso siempre. Todo para poder ofrecerte una experiencia más profesional, ¿tá? para producir un video más profesional y para ofrecerte una mejor experiencia a vos, estoy usando todos los recursos que están a mi alcance. Todo hecho con Linux, con software libre, etcétera, etcétera. Lo único que ves de código cerrado acá son los juegos. ¿Viste cómo se empezó a acelerar feo? Bueno, es difícil mantener este ritmo, pero vamos a tratar. Y no sé qué va a pasar con los, con los, con los renglones marrones. Nada, por suerte nada. Bien. A ver si la mandamos para arriba, la pelota, para que rompa todo. A ver si rompe todo. Ah. La idea es que suba y rompa todo. Ah, y estaba clavado. Bueno, ahí lo bueno es que frena. Está, la experiencia de juego se hace más. Oh. Por un segundo freno. Bueno, vamos arriba. Mandarla para arriba. Por favor. Andar a romper todo. Arri... Ahora sí, ahora sí, ahí ahí ahí, ahí, ahí, ahí. Excelente. Ahora baja como topetazo también. Está buenísimo el sonido. Me quedo ahí. ¿Verdad? A ver, a ver. Sin las manos, el profe. Qué nivel, ¿eh? Penarol, inteligencia. ¡Oh! Pero inteligencia, ¿hasta dónde llegamos? A ver. Yo, bueno, me quedo jugando un poquito más porque yo sé que vos podés adelantar el video si querés. Eh, yo voy a tratar de dejar en, al pie del video, como hago siempre, o en el primer comentario anclado, eh, la lista de juegos y en, en dónde empieza a acabar. Ah, me, pero me achicó la, la, la, la. Che, está haciendo trampa esta máquina, me achicó la, la, la, el bate, el, el, el, el, bueno, lo que sea. El coso con el que le pegas a la pelota, la raqueta, no sé. Este, para que vos puedas adelantar y retroceder el video con, un, con una guía, ¿verdad? Te voy a dejar ahí los, no, los nombres de los juegos y demás. Bueno, perdí. Eh, no, es, no es tan fácil pasar la primera pantalla. Ya la primera se complica un montón. Bueno, por lo que te decía hoy, ¿te acordás? Porque los juegos, si eran fáciles, eh, eran aburridos. Eh, asteroides, bueno este no me gusta este es un juego que nunca me gustó pero te lo voy a mostrar igual te, te voy a poner la mejor onda, asteroides 1979, ves que tiene la fecha incluso eh, vienen asteroides y vos tenés una, una nave que tenés que rotarla y disparar pero cada vez que le pegás a un asteroide se rompe en dos pedazos y en dos o tres pedazos más entonces bueno tenés que tener cuidado porque empiezan a, a haber pedacitos de asteroides por todos lados y te pueden impactar contra la nave F2, ves, mirá, ves Girás la nave con flecha a izquierda-derecha. La podés mover también a la nave. Con flecha arriba-abajo. Vamos a movernos un poco de acá porque si no, no la van a dar. ¿Ves? Vamos a movernos más hacia el centro también. Está bastante bien por ahora. Bien, ahí, ahí está la cuestión, ¿está? El asteroides. Tenés que tener cuidado cuando los reventás, no reventarlos muy cerca de la nave porque te puedes saltar un, y, y moverte un poco también, ¿no? Te moves con flecha arriba y, y ¿ves? Y frenás con flecha abajo. ¿Eh? ¿Y ahora qué, qué pasó? Ah, tenía un truquito como para, para desaparecer o algo así. Siempre te conviene ganar el medio de la, de la pantalla, está como si fueras un boxeador, ganar el medio del ring. Cuando hago flecha abajo, desaparece. Ah, claro, claro, claro, claro. No se frena con flecha abajo. Si vos te estás moviendo para arriba, te tenés que dar vuelta y, e ir para abajo para frenar, en realidad. Bueno, ahí está la cuestión. Está Asteroides. Nos queda poquito ya, eh. Nos quedan estos nomás. Tetris. ¿Cómo nos mostraste el Tetris que es un juego legendario? estamos dentro de los juegos clásicos ahora Colin Hughes f2 bueno vamos a ver hasta dónde llegamos es un Tetris medio medio guerrero este está no es no es nada fácil de jugar no es fácil como el de la máquina no es tan fácil como el de la máquina ahí vamos a ver qué nos tira ahora Fuá. ya complicadito ah lo podía haber puesto no ahí mal mal yo mal yo ahí va Con flecha abajo apurás la bajada de la pieza, ¿no? Se me complicó un poquito ahí, pero bueno. ¡Ah! Bueno, tan importa. Ya que hicimos esa, vamos a hacer una mal también. ¿Qué dice done? Dice, no sé qué es lo que dice. Y confunde un poco, ¿sabes? Confunde un poco a dónde puede llegar a entrar la pieza y a dónde no. Se está como moviendo todo el tiempo la pantalla. No, no, no es fácil de jugar. ¿tá? Pero tenés un Tetris en Atari. Esto es para mostrarte que en esa época se podían hacer cosas bien interesantes. Eh, todo era cuestión de que los avances tecnológicos que fueran sucediendo posibilitaran más y mejores cambios. Pero bueno. Ahí, ahí. No veo que se esté acelerando. No te deja girar la pieza si no tenés si no tenés suficiente lugar para hacerlo eso está interesante y a veces pasa que apretas la barra de espacios y se gira varias veces la pieza no no es muy preciso el movimiento está ahí te mareas un poco jugando porque ya te digo está como relampagueando la pantalla todo el tiempo y no le hace bien a los ojos eso no sé por qué si será un error del juego o será un error de la consola o vaya a saber qué cuestión ahí Bueno, bien, ya sabemos cómo jugar al Tetris, lo voy a dejar por acá y voy a ir con otro, con otro juego. Ride of the Sphinx. Bueno, este es un juego que está muy bueno y te lo muestro como rareza, eh, pero yo nunca supe cómo ganar. ¿tá? En este juego vamos a hablar de F2. Vos sos ese guerrero, una especie de guerrero indio, eh, que disparás, disparás, supongamos que es una flecha, lo que disparás o algo así, tenés un escudito y eso. Eh, Raidle no me acuerdo qué es, pero Sphinx es Esfinge. Ah, es. Estos son tus amigos, tenés que tocarlos para que te den cosas. Mirá, voy a tocarlos. Ahí me dio algo abajo que no sé qué es. Este cerro, esta especie de base que hay ahí, hay que tocarlo para darle cosas. Ah, Vamos a rescatar a la mujer. Vamos para arriba ahí. Ahí. Tiki. No te vayas, no te vayas. Bien. A esos que están ahí no tenés que hacerles nada Tenés que esquivarlos nada Si vos les pegaste sacan puntos Vamos a ir acá a ver No pasó nada Bien. Eh, a, ese, a ese escorpión hay que matarlo Y a este que está tirando Que está de vivo Tirando, tirando piedra O lo que sea que esté tirando piedra o, o lo que sea que esté tirando Quiero decir Hay que dársela Bueno ahí va Acá tenemos otro guerrero más Si te pegan Te van ralentizando A estos tenés que tocarlos Acordate no los mates si te pegan, eh, te van quitando velocidad, como que te van hiriendo, y se hace muy difícil jugar, así que trata de que no te peguen. Vamos a tocar al amigo, a matar este Gil, y a tocar a este amigo también. Bueno, se también te ralentiza, porque estás en el desierto. Cuanto más cosas llevas, eh, y más rato estás haciendo cosas, más lento camina el, el, el, el amigo. Así que tenemos un oasis para tomar agua acá, mirá. Tikiti, ahora se mueve fluidamente de vuelta la cuestión es así te explico, vos tenés que ir juntando cosas, y después tenés que elegir cuáles de esas cosas le vas a dar a una princesa que hay ahí o hay un palacio donde tenés que darle algunas cosas a esa princesa, pero yo nunca nunca pude dar con la combinación ideal o sea, nunca supe qué cosas darle mirá, algunos te roban, otros te dan entonces es complejo a ver qué pasa si vamos a la Ahí el águila. Toma salame. Eh, horrible, che. Puede ser. ¿Ves cómo me pegan y me hacen ir más lento? Pero igual le vamos a dar a este gil. Toma... A ver, amigo, no me robes, eh. No me robes, amigo. Amigo, gracias, amigo. Muy bien. Vamos a ir al oasis. Al oasis. Mucho mejor esto que la banda británica esa de, de, de Brit Pop, que es una aberración. Perdóname si te gusta, pero son malos imitadores de los Beatles ahí va ahí, ahí vamos a darle medio rápido para no aburrirla ahí hay un castillito a ver a ver qué onda con esto, a ver si podemos tocarlo a ver qué pasa no quiso una cuance. así es porque no quiere nada, porque algo está mal ¡eh! me afanó tendríamos que matarlo al que nos afana, ¿no? ¿Vos ¿qué decís? Al que nos afana lo, lo matamos. A partir de arte. ¡Eh! ¡Boh, me estás rompiendo demasiado los cataplines! ¿eh? Te pones peso, hermano. A ver, a ver. Este no nos dio nada. Vamos a dejarlo tranquilo. Este no nos dio nada. Todo bien, no pasa nada. Pasamos por el oasis, tocamos el oasis. ¿Viste qué lindo juego, no? Es una rareza, es una joyita esto. No sé. Depende de quién lo, lo aprecie, pero. ¡Ah! ¿Te gusta robar? ¡Te gusta robar! ¡Toma! ¡Amigo! ¡Amigo! Ah, se complicó me estoy moviendo muy lento eh, tenemos que utilizar un oasis a ver bien, muchas gracias bueno, ahora no, no, no, no voy a tocar a más nadie Pues ya tengo demasiadas cosas cada tanto la máquina te permite moverte rápido otra vez ah, te gusta afanar? pimba, toma así vas a aprender bueno, pero el problema es que no va a aprender, porque si vos lo matás el tipo no aprende, viste, pero bueno, está. Nos, nos sacamos la gana. Bueno, a ver. No, espera, este no lo vamos a dejar pasar, eh. ¡Ah! Este también nos robó. Ah, no me acordaba que te robaban ese tipo. Bueno, más arriba hay como una especie de palacio en donde vos vas. Y la, y la princesa o la reina no sé cómo es o el rey se empieza a quedar con todo lo que tenés, pero no te agarra todo no sé si hay alguna combinación o esa suerte y verdad eso agarra algunas cosas y otras no, y bueno, si agarra todo ganás me parece, pero nunca agarra todo agarra algunas cositas nomás como me comí ese balazo, pero mal, lo mío mal pésimo gracias amigo ahí está creo, a ver a ver si es ese si no es ese, el lugar donde tenemos que ir Corto, creo que es más arriba. Si sí, acá no es nada, está listo. Ridal of the Sphinx. Vamos a ir a Texas Changer Change Show Massacre. No sé cómo es, es difícil de pronunciar todo eso. Tenemos uno, dos, tres tres, tres, tres, tres juegos más. Nada más, Texas, Texas, Texas. Ahí va. Esto es un juego. Eh, esto es una animalada de juego para la época o sea, no es que esté buenísimo, es que te puede llegar a gustar o no, no sé, pero es un animal la, la, la idea, la, creo que la, la masacre de Texas creo que fue una cosa que, que está inspirada en hechos reales no sé cómo es, bueno, vos sos el asesino de Texas, así que F2 vos prendés la motosierra con eh, con espacio con la barra de espacios, tá, eso no tenés que hacer nada cuando veas a algún ser vivo ya te tenés que dar ahí, mirá venga, venga Ah, me pegué la cabeza contra un fardo lo que pasa Cualquier cosa que, que, que, que con la que te choques. ¿Cómo paso ahí? Pero no puedo. A ver. Cualquier cosa con la que te choques te ralentiza. Si Tengo que agarrarla pues se va lo que pasa. Eh, me está haciendo bullying el juego. Ahí va, justito, justito cuando la tocas Tenés que darle el, el, el, el motosierrazo, digamos Ahí, no Ahí, no Ahí, ahí, ahí tenés, ahí tenés Mira lo que es esto Es bien gore, ¿no? Este No sé qué es ese pitido, pero toma bueno y no sé qué, qué onda con esto si tenés que ir sumando víctimas hasta que llegues a un a un número determinado 4000 ¿te da? ¿qué? ¿1000 puntos por cada víctima? ¿te da o cómo? A ver. vamos 4000 vamos a ver qué pasa ahora 5000, claro, mil puntos por cada víctima y si te, se te acaba el combustible ¿qué onda? Qué raro que pase una silla una silla de rueda, no sé, medio, medio extraño. Toma, 6000. Vamos a ver qué pasa cuando sacar el combustible. Y esto se lo podré dar, ¿no? No, no puedo hacer nada con esto. Ah, mirá que bien, puedes sacarlo, sí, puedes dársela. Se terminó. Bueno, no sé, como que empezó de vuelta ahí. A ver si se la vea esto, qué pasa. Podés, podés, a ver la silla, la silla, rueda Bien, podés, podés, podés darla a todo A ver esto Claro, puedes dársela a todo Claro Se la podés dar a todo lo que hay En la pantalla Y a la gente, obviamente, ¿no? Está, ah, listo Ghost Manor Este está bárbaro Te lo dejé para lo último porque a mí me encanta este juego El sonido de este juego para lo que era la época, está notable, notable, y te asusta realmente. Bueno, en la primera pantalla vos tenés que evitar que el relojito de arena, eh, que la arena del reloj se pase toda para abajo, obviamente, ¿no? Eh, a este fantasma hay que tocarlo 25 veces, me acuerdo, para que te deje entrar a la mansión. Así que tenés que perseguirlo con la barra de espacios apretada. Una vez que damos un toque empieza a correr el tiempo, así que tenemos que hacer las cosas bien rápido, Sigamos para ahí. ¿Ves cómo lo estoy tocando? Siempre con la barra de espacios apretada lo percibo. Cuando hace tic-tic es porque lo toco. Y arriba el contador eh, sube. ¿Ves? 16, 17, 18, 19. Hace como una Z siempre. Y el, y el relojito empieza a bajar bien. Acá tenés que tener cuidado. Tenés que disparar con la barra de espacios a todo lo que se mueve. El loco hace toc, toc, toc. Tenés que matar todo lo que hay ahí. Top, top y toma, anda llevando. Bueno, ahora tienes que tocar todas las tumbas. Cuando hace troní, ese, ese ruido horrible es porque tocaste la tumba. Y no te tenés que dejar, ¿ves? No te tenés que dejar tocar por esa cosa que viene ahí. Troní, ¿ves? Vas agarrando cruces, en realidad. Esa es la finalidad del juego. Arriba tenés cruces. Porque tenés que matar a Drácula después con las cruces. Bien, ahí, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos arriba, quedamos bien. Vamos, quedamos bien, vamos, quedamos bien. Falta tocar una tumba sola y después nos metemos para adentro de, de esa escalera que hay ahí. A veces te, te trancas. No, no, salí, loco. Bien, tocamos todas. Ahora vamos a esperar a que pase la barrera esa. Se nos, puede, se nos puede terminar el tiempo pero bueno, está bueno porque juegas con una mujer ¿tá? que no, no todos los juegos te ofrecen esa posibilidad acá jugas así, chau, no, no hay, no hay como elegir bueno, vamos a tocar todas las tumbas de vuelta, vamos arriba tenemos que apurarnos eh, realmente a ver si puedo bien, ahí la voy llevando más o menos, para no perder tiempo acá puedo, puedo, puedo acelerar un poco porque en la parte de abajo no te agarra no te agarra el coso ese a ver si me apuro. Bien. Bien. Vamos de vuelta. Ahí tenemos cruces, ¿viste? Tenemos dos cruces ahora. Las cruces están escondidas en las tumbas, en realidad. Dos cruces. Bien, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba que llegamos. Vamos que lo matamos, vamos que lo matamos. Vamos a esperar que pase esto porque no creo que... Ahí va. Ah, qué poquito tiempo que nos queda. Bueno, vamos a enfrentarnos a Drácula, creo que ahora. A ver... Vení, vení viejito, vení. Ahí está, ahí está, bueno, el vampiro, no sé. Tenemos que meterlo ahí arriba, tenemos que meterlo acá, ahí adentro. Para eso tenemos que hacer esto, dejar que se acerque. Bajar y apretar el botón. Tomá y subir. Tomá Gil. Y acá baja el novio de la chica, no sé, a ver. Vamos, vamos que se acaba el tiempo, vamos mi negro, vamos arriba, vamos arriba. Y ahora nos metemos para acá adentro con él. Y es como que no fuimos. Este es un juegazo. Es el juego que más me gusta de todos estos que te mostré. Este, hay otros que me gustan casi tanto como este. Pero este es el mejor para mí. Este, es un lindísimo juego. Y el último, un juego de boxeo que no podría faltar en la cartera. dama Marlucido Caballero? ¿tá? Boxing se llama. ¿eh? ¿Qué, qué bien. ¿no? ¿Cómo, de, ¿Cómo se podría llamar si no fuera así de otra manera? Boxing vamos a entrar así, bueno, somos el, el boxeador blanco, tenemos que competir contra el boxeador negro, este, simplemente son dos colores, esto no quiere decir nada ¿tá? por las dudas, y eh, bueno, es difícil porque el negro te la da te, te pega bastante, ¿tá? así que bien vamos ahí, F2 espacio, tomá, le pegamos una lo que te conviene, lo que te aconsejo es que te acerques y le pegues porque si vos te quedas quieto esperando, esperando a ver si le puedes pegar una, no le pegas nada y te, te masacran. tipo yo me, me acerco y le pego. También puedes pasarte para el otro lado. Viste que parecía fácil, pero no es, ¿no? Ah, toma, toma, toma, oh, me la dio. Pará, oh, para, oh para, va, ta, ta, vamos a arreglarlo hablando. qué vamos a arreglarlo hablando, ni gil, te da. <ríe> oh, oh, oh, oh. Toma. alguien puede pegar más piñas en un minuto y medio. Este es el último juego que te voy a mostrar por hoy. Eh, otro día hablaremos de esta consola no, anda bien el profe no es por nada cuando igual me la puede dar este ¡Eh, ¡Para vos oh! ¿Qué era suerte lo mío me voy a pasar para otro lado ahora ahora te agarro tu cancha mira mira Gil ¿Eh? ¿qué pasa? eh? me pasé para tu lado cuál es cuál hay cuál hay cuál hay vamos arriba en Uruguay se dice negro eh, como cuestión de respeto a la gente se dice, eh, y, y de afecto también, ¿no? Entre los amigos nos decimos, ¿cómo andás, negrito? ¿Qué decís, negro? ¿Todo bien? Esto me hace acordar al problema que tuvo Suárez eh, en el Mundial. Suárez creo que se le fue un poquito la moto, porque a, a Suárez le faltaron un par de caramelitos en algún momento. Este Cuando mordió, cuando cuando dijo eso, eh, con Hebra creo que fue, no estoy seguro, que, que no lo saludó. Eh, y bueno, eso sí fue un acto que, totalmente condenable, pero bueno, será una cosa entre ellos, no sé, no sé cómo fue. Pero acá si a mí se me escapa mi negro y cosas así, es porque lo usamos a diario en Uruguay. Está muchos de nosotros. Pero qué gana de hundirle la cabeza a un piñazo de tipo, oh. me está dejando pegado en el canal de YouTube. ¡De YouTube! ¡De YouTube! Como dice. Como dice Dross. En, en YouTube. Ah, ese manazo que te metí ahí. Te acaricié las pestañas, loco. Tomá. Bueno, no voy a terminar tan mal tampoco. Cuatro, tres, dos. ¡Vamos, Pillarulli! Si Rodríguez quiere escapar, escapó un diagonal. Se llevó la pelota, no se quiere dar por vencido. Se la dio a Forlán. Forlán coloca para guiar. Levantó un centro, entró en varios. Cabezazo, palo y gol. ¡Gol! ¡Novic! ¡Gol! ¡Marcel Novik! ¡Gol de Peñarol! ¡Marcel Novik! ¡Fue el centro! La pelota cabeceada por Marcelo Vic. Recoge la pelota en centro. Dio en el palo. Y Marcelo Vic, baluarte de Peñarol y su hinchada. Le hace respirar el carbonero cuando no se veía venir. Empató Peñarol. Perdón, perdón. Tuve que decirlo. Vamos, Peñarol 45, bueno, me la dio el tipo esto, esto no está grabado ni nada, esto no, no estaba nada arreglado, esto es un juego en vivo, bueno espero que con todo este humor, con toda esta buena onda que le trato de meter a los videos y todo que es lo que, es lo que yo siento, no es buena onda este, inventada, es una buena onda que se siente espero haberte eh, mostrado algún, una, una consola que fue, que es de las mejores y fue la mejor en su momento sin lugar a dudas este, tiene más de, tiene cerca de 3000 juegos, está en el Telegram de Entropía Binaria te explicamos cómo hacer para conseguirlos, ¿ta? Eh, simplemente eso, te metes para ahí, eh, nos, nos preguntas cómo hacer, te asesoramos con eso y eh, eh, gratuitamente, ¿no? Nada, acá no estamos hablando de plata ni de nada, estamos hablando de compartir este, simplemente, son juegos de hace 50 años más o menos, bueno nada, te ayudamos a conseguirlos, y después, y si te gusta el ambiente que hay en el canal, te quedas y conversás con nosotros y, no sé, lo que quieras, ¿viste? Es un, es un espacio que está buenísimo para conversar con la gente, para, para plantear dudas sobre informática. Es un canal este, que no está bien regulado, no hay nadie que se haga el vivo ahí, porque si no lo volamos, lo fletamos, ¿está? Y lo bloqueamos para siempre. Así que, y las normas son divertirse sin insultar y sin, este, sin menospreciar, ¿está? Simplemente eso. Se habla mucho de Linux, de software libre, y bueno, nada, y en esta oportunidad... Este, hablaremos de estos jueguitos también que pases una muy buena semana de vacaciones te deseo lo mejor, entropía binaria a full como siempre y con un contenido distinto por justamente las vacaciones te mando un abrazo, nos vemos en el próximo video ojalá, ojalá que sí